Vale, pues con la Gina. yo hablaré a Vida diseño. Eh, la presentación la faré en castellar porque la tenía preparada en castellar. Um, y hablaré de modelos de diseño. Eh, normalmente suelo tener bastantes problemas para decidir qué título pongo a las presentaciones, porque luego acabo, acabo hablando de todo menos de lo que decía. Pero esta vez me he intentado centrar bastante, así que realmente hablaremos de modelos de diseño y entenderéis a qué me refiero con eso, ¿vale? Y bueno, antes de nada me presentaré un poquito, porque en la, en, la char, en la charla del año pasado ya hablé mucho de mí, de mi trayectoria, de lo que había aprendido durante los años que llevo trabajando en la industria, y pues si lo queréis ver está allí. Entonces, esta vez lo quería hacer un poco más breve, pero sí que por si nadie había visto eh, la charla del año pasado y no me conoce, pues que sepáis quién nos va a hablar, ¿vale? Eh, aquí estoy yo en una foto que me gusta mucho poner, eh, con mis fricadas... Eh, me llamo Samuel Molina, en internet me conocen como Fukui. Tengo 35 años, aunque no lo aparento, gracias. Soy de, soy de Barcelona, eh, soy un jugador, siempre he jugado videojuegos, es una afición que a mí me gusta y evidentemente pues, tiene que ver con eh, mi profesión. Llevo 10 años en la industria del videojuego, con diferentes perfiles, ahora los explicaré un poco. Ahora actualmente ejerzo de Game Designer en uh, Uplay Online, de profesor en uh, la Universidad de Barcelona en Enti y tengo un canal de YouTube en el que voy colgando cosas a veces. Sobre videojuegos, obviamente. Entonces, dejadme que me remonte un poco a 1987, que aquí nadie habrá nacido, ¿no?, en 1987 seguramente. Pues yo sí que hay... ¿Sí? ¿Hay alguien? qué? ¿No? ¿Hay alguien que hubiera nacido en el 87? ¿No? Pero era muy pequeño. Bueno, yo no era tan pequeño, y entonces eh, os quiero explicar porque para mí 1987 es una fecha eh, más o menos importante. Y es que es el primer recuerdo que yo tengo de videojuegos. Es cuando yo recuerdo el primer contacto con videojuegos y lo que eh, me marcaron en su momento, ¿no? Entonces, permitirme que me remonte un poco, que haga de abuelo cebolleta. Y recuerde cómo era yo en el 87. ¿eh? No he cambiado nada, ya lo sé, estoy igual, no, gracias. gracias. Eh, yo era así, de jovencito, eh, un niño inocente... Eh, de repente entraron en mi vida los videojuegos, ¿vale? Pero antes de que entraran los videojuegos en mi vida, ¿qué es lo que yo recuerdo de ese año? Pues estos son mis recuerdos del 87, ¿vale? Eh, jugaba con muñequitos de He-Man, eh, gastaba dinero en chuches en pesetas, este billete lo he vivido y lo tenía yo. Eh, los ordenadores iban con disquets eh, que no eran duros, eran los de 5 y cuarto. Eh, los cómics de superhéroes en aquella época no eran los Vengadores, sino que eran el Secret Wars películas eh, fantásticas como eh, eh, Ghostbusters, Cazafantasmas, una de mis series favoritas de dibujos, que es Ulises 31, y Un mito del Rey del Pop. Eso es lo que yo recuerdo del 1987, ¿vale? Y entonces, como decía, en el 87 llegan los dibujos a mi vida, y esto es lo que yo recuerdo. En el 87, esta fue la primera consola que yo tuve, la Atari 2600. Eh, la versión Junior, que era una versión de plastiquete así más para niños pequeños ¿vale? y los videojuegos tenían esta pinta o sea, píxeles como puños cuatro colores y se movían y hacían ruido con el speaker y poco más de hecho la palanca era una palanca así cutre con un botón y ya está pero jugaba mucho con mi hermana, lo pasé muy bien en aquella época entonces aquello como que me impactó eh, era otra forma de divertirte ¿no? aparte de tener las cosas más físicas o libros o cómics o películas pues esto era algo nuevo. Luego llegaron las Game Watch, y entonces te podías llevar los videojuegos a donde quisieras. Eso era la hostia. Eh, y, por supuesto, la época aquella un poco más avanzada del 87, cuando ya tenías cierta edad y te dejaban salir un poco a la calle, pues te ibas a los recreativos que había entonces, gastabas 25 pesetas y jugabas un ratillo. Y luego venían los mayores y con 25 pesetas jugaban mucho más rato. Y tú te quedabas mirándolos. Quienes ser un poco el precursor de YouTube, ¿no? Cómo los demás juegan porque son mejores que tú, y tú más o menos puedes hacer lo que puedes. Y también un poco incluso precursor del free to play, ¿no? Del pay to win, de que tienes que gastar cada vida dinero. Y esto es lo que me marcó un poco y lo que hizo que me interesaran los videojuegos. Pues que los videojuegos pues eso, han pasado muchos años, 30 años casi, y han cambiado mucho. Ahora he puesto ejemplos de lo que yo ahora mismo estoy jugando, ¿vale? Para que veáis cómo ha cambiado la historia. Juego mucho a Steam, tengo muchos juegos en Steam, Ahora estoy jugando al The Witcher 3, que me encanta. Juego también a Life is Strange, ahí con la señorita Gina, que es una historia muy chula. Juego casi siempre en PC. También a veces hago una cosa portátil. Y en móvil ahora estoy jugando al Fallout Shelter. Como veis, pues la industria ha cambiado. El tipo de jugador también ha cambiado. Eh, pues obviamente nos hemos hecho mayores, hemos madurado. Y las cosas son diferentes ahora. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Bueno, para que si tú ves un poco... Eh, qué es lo que me ha marcado, qué es lo que ha influenciado un poco mi carrera y ahora os voy a hablar un poquito de lo que ha sido realmente mi carrera profesional y lo que he hecho durante los años que llevo trabajando. Yo estudié eh, una licenciatura de técnico superior en administración de sistemas, o sea, yo vengo de una rama técnica, eh, yo lo que aprendí pues, era eh, a manejarme con los ordenadores, redes, programación, etcétera. Eh, estas imágenes que salen en internet a mí me encantan, porque son como la vida misma. Es decir, al final nunca nadie sabe bien bien qué haces, ¿no? Tus amigos creen que si eres un ingeniero estás ahí con cables, tu madre cree que estás ahí sonriente siempre y, y preparado, la sociedad piensa que eres un nerd, eh, tu, tu jefe piensa que no haces nada, estás todo el día con el café, tú crees que estás arreglando el mundo y haciendo maravillas, y la mente al final lo que haces es pelearte con los cables e intentar arreglar las cosas y que todo funcione. Entonces, como técnico, yo he trabajado en una consultoría como programador, trabajé en una productora audiovisual como eh, administrador de sistemas y en una eh, empresa de animación como CTO. ¿Qué más he hecho? He hecho más cosas, aparte de ser técnico, ¿vale? También hago cosas de comunicación. Yo no estudiaba nada, nada de comunicación, pero bueno, la vida más o menos me ha llevado por ese camino y ir aprendiendo es un tema que me ha interesado bastante. Empecé de casualidad. En Ubisoft, como community manager, cuando no había ni redes sociales, ni teléfonos móviles, ni nada que se pareciera, y ser community manager entonces era algo muy distinto. Eh, tenías que escribir mails y tenías que ir a los foros y ya está. Eh, y bueno, es una faceta que, que intento explotar porque me siento bastante cómodo. Ahora actualmente, pues a veces hago algunos artículos sobre videojuegos. En banda.net es donde más escribo últimamente. Eh, colaboro en un podcast, de hecho, yo empecé. 2004 en 2004 en un podcast y ahí fue cuando un poco me, me picó la curiosidad por el tema de la comunicación y con lo que decía al principio hago cosas en YouTube y también a veces hago alguna que otra conferencia pero también hago más cosas ¿vale? cosas como atentos, spam ¿vale? porque decía que hacía cosas en YouTube y tenéis que ser conscientes del tipo de contenido que se cuelga en YouTube ¿vale? No. <risa> Eh, si no ves estos vídeos estáis suspendidos, son de visionado eh, obligatorio, ¿vale? Apuntarlos bien. Esto es lo que, lo que hacemos en nuestro tiempo libre. ¡Dios! Vale. Como veis, he hecho cosas de marketing, por eso se colgaba allí el spam, ¿vale? Eh, en marketing estuve trabajando una época en Planeta Interactive, que era una división de, del Grupo Planeta y estaba como consultor de marketing y ventas. Eh, ahí realmente eh, aprendí bastante porque me di cuenta que las grandes corporaciones no tienen ni idea de videojuegos y que realmente eh, tener un conocimiento como el que pues, aquí eh, Gina os enseña es muy valioso porque no hay mucha gente que sepa al respecto, mucha gente que dice que sabe sobre eso y luego te das cuenta que no. Y luego he trabajado en, en b estuve eh, dos años como diseñador, pero luego estuve... Eh, medio año hasta este verano como eh, gestor de marketing un poco responsable, ¿no? Y también de nuevo la imagen que, que me encanta, de qué hace la gente de marketing, porque nadie lo sabe, ¿no? Eh, la gente, y esto, esto es verídico, ¿eh? Tus amigos cuando dices que haces cosas de marketing se creen, se creen que vas a fiestas y que lo pasas súper bien, ¿vale? Tus padres siguen pensando que haces cosas técnicas y es que estás ahí haciendo cosas muy específicas. Los clientes se creen que pierdes el tiempo en Facebook. La sociedad se cree que no haces absolutamente nada. Tú te crees que estás haciendo algo como Google ahí en plan, lo voy a petar. Y al final lo que haces de nuevo es desesperarte, intentar que las cosas funcionen. Y, bueno, es, es importante también saber de marketing, saber venderse, saber vender tu producto, saber explicarlo. Como veis, está todo un poco relacionado. La parte de comunicación, la parte de marketing, eh, son cosas que van muy, muy juntas y se puede aprender tanto de una parte como de otra. Y, finalmente, llegamos a la parte que toca hoy, ¿no? Y que por eso os voy a hablar de Game Design. ¿Por qué os hablo de Game Design? porque pues, llevo años trabajando como game Design y algo he aprendido. Entonces, empecé en eh, una empresa multimedia donde hicimos un par de juegos, uno de carreras y uno de plataformas. Luego he estado en B-Square, donde he hecho más juegos. Eh, he hecho un juego de palabras, eh, Run Sheldon, que es el juego más popular que ha tenido más éxito, que es un L-Runner, luego otro endless runner y un RPG que estaba en desarrollo todavía cuando me fui. Y ahora estoy en New Online, como decía al principio, estamos haciendo un juego que será la hostia, ya lo veréis, pero no puedo decir nada, Entonces, esas cosas que pasan. Y de nuevo la imagen que me encanta, que es que hace un game designer, pues no, eh, ahora lo veremos, porque realmente, eh, pues eso, la gente no tiene ni idea, eh, tus amigos se creen que estás jugando todo el día, tus padres también creen que estás jugando y haciendo el tonto, pero bueno, mientras traigas a la casa, la sociedad se cree que programas, la sociedad se cree que un game designer es un programador, eh, tu equipo, la gente que trabaja contigo, tampoco tiene muy claro por qué estás allí y a veces parece que eres más una molestia que otra cosa. Tú crees que estás inventando y haciendo aquí cosas espectaculares como eh, la sala de Star Trek y al final lo que haces realmente y es verídico, estás eh, lleno de papeles y documentos intentando explicar cómo se hacen las cosas. Entonces, dicho esto, aquí os quería enseñar algunos de los juegos en los que he participado, ¿vale? de los que había mencionado antes, Ryan Sheldon que decía que es el más popular, el más famoso. Un L-Runner, que pues ha tenido eh, casi 3 millones de descargas. Este era un juego, traba letras, que estaba en versión beta y llena lo probó. Estaba bien, ¿no? fui me la mejor del... De Estuvo en de el ranking de... número 1, Pero... sí. Sí, sí. Y luego otro juego, Infinity War, que era un juego de plataformas y puzzle Y el que os decía que estábamos haciendo cuando yo me fui de Gears Square, que es un RPG. Que espero que salga en breve. Tenía muy buena pinta. Pero, si veis... Cuando yo hablo de juegos que he hecho, o que he participado, porque eso es importante, yo no he hecho los juegos, lo hemos hecho un equipo, lo ha hecho mucha gente, y yo he participado y he eh, eh, bueno, aportado, esos móviles, esa, ese sonido por favor, la sala. Eh, yo he aportado eh, mi reto arena en el desarrollo, y es difícil a veces explicar lo que ha hecho realmente un diseñador en un videojuego, pero cuando enseñas el videojuego la gente con, los, con lo que se queda es con los gráficos. Ves los gráficos y dices, oh, qué chulo, este juego debe molar. Pero no sabes bien qué has hecho tú, ¿no? Como game Designer, yo no he hecho nada de esto, yo no he dibujado nada de esto, yo no he creado nada de esto, o sea, esto lo han hecho mis compañeros, los programadores que hacen que estas cosas funcionen, los artistas que han hecho esta magia, que son fantásticos, entonces cosas que hasta que no coges un juego no sabes bien bien en qué, en qué ha participado un diseñador, ¿vale? Y me gusta poner esta imagen, esta imagen es del libro Level Up, es un libro que os recomiendo si os gusta el diseño, eh, en el que explica un poco, o hace un poco de sátira más bien, qué hace un game designer, ¿no? Aquí hay dos personas hablando y uno le dice al otro, ¡Hey tío, tú programas videojuegos, ¿no? Eh, escribes código y tal, es difícil! Pero no, no, yo, yo... diseño juegos, no, no programo. ¡Ah, vale, diseñas! Entonces, eres el que dibuja los, los personajes, el que hace la parte artística, esto también me pinta chulo. Que no, que no, que yo no dibujo, yo no soy un artista, yo, yo no hago eso, entonces no lo entiendo. Si no programas, si no dibujas, ¿qué coño haces? Pues parece ser que nada. Pero sí, sí que hacemos cosas los diseñadores. Esto es parte de mi trabajo. Esto es lo que no se ve en los juegos. Esto es una pizarra, una foto de verdad, de una reunión. Estos son esquemas y explicaciones que cuando se hacen reuniones tienes que eh, explicar cómo funcionan las cosas y que la gente las entienda. Estos son bocetos que también haces para que la gente entienda cómo funcionan. Scripts para que las cosas también funcionen. Eh, documentos de XML o scripts o pequeños eh, documentos para que el juego también funcione y sobre todo mucha documentación mucha documentación para que las cosas se entiendan entonces, todo esto al final no se ve no aparece en un juego, esto es todo lo que hay detrás y es el trabajo que hacemos un poco eh, los diseñadores y me gusta enseñarlo porque no es tan atractivo como lo que veíamos antes, ¿no? o sea, si vemos esto y retrocedemos un poco y vemos esto, pues hombre, esto tiene mucho más glamour, ¿no? esto se entiende más, estas... Explicando que hay un juego en el que hay enemigos, en el que se mueve la gente, en el que estos pelean, en el que aquí hay palabras... O sea, es más fácil de entender que no si volvemos a la parte de diseño y vemos esto. ¿no? Es un poco como... Eh, es difícil de entender. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace aquí? Pues bueno, ya veis, escribir mucho, explicar mucho y luego probar cosas. O sea, poniendo eh, documentos para balancear eh, números y datos y probar diferentes cosas para ver si se si funciona mejor o de otra forma. Entonces... ¿Por qué explico todo esto? Pues os explico esto porque eh, cuando se habla de diseño de videojuegos, cuando se habla de Game Design, casi siempre las conversaciones y los temas y, y el interés se centran en el juego, ¿vale? En la parte de Game. Es decir, vosotros seguramente en los pasillos habláis eh, de juegos, habláis del último juego que ha salido, el que os vais a comprar, o habláis de un Kickstarter que ha salido o quizá leéis artículos sobre un nuevo método de monetización, o habláis de un hardware nuevo, o de algún programa nuevo que habéis utilizado para programar, o habláis de analíticas, si trabajáis en una empresa pues se habla mucho de analíticas, o se habla de, de hardware, este es el, el logo de Oculus Rift, ¿no? es una cosa nueva que va a salir y que va a ver cómo funciona y tal. Entonces, todas las cosas, todos los temas de los que se suelen hablar, siempre van alrededor del juego, ¿no? El juego es importante, eh, obviamente nos dedicamos a eso. Y es lógico que nos apasione y hablemos mucho de cosas relacionadas con videojuegos. Pues lo que decía, monetización, videojuegos, hardware, uh, analíticas, programación... ¿Pero qué pasa con el diseño? El diseño parece que es el niño feo, ¿no? Y la gente no habla del diseño. Y es muy importante, el diseño está siempre presente. Y no solo en videojuegos, eso es lo que os quería hablar un poco hoy también, ¿no? Que el diseño puede aprender mucho, el diseño de videojuegos, de otras ramas, de otras industrias en las que también existe... Diseño, en la que también hay gente que diseña cosas ¿Y qué significa entonces diseñar? ¿no? Entonces, ahora a lo mejor os descoloco un poco Y si no vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de diseño ¿Qué nos vas a explicar hoy? ¿no? Pues empezar explicando lo que dice el diccionario ¿no? Vamos a ver ¿Qué es el diseño? Traza o delineación de un edificio o de una figura ¿vale? Proyecto, plan, diseño urbanístico ¿vale? Concepción original de un objeto u obra Destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial... Bueno, esto ya se parece más un poco a lo que hacemos. Forma de cada uno de los objetos. El diseño de esta silla es inspiración modernista, ejemplo. Vale. Descripción o bosquejo verbal de algo. También se parece un poco a lo que hacemos. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas. Ni puta idea de por qué han puesto esto aquí. Bueno, más o menos entendemos qué es el diseño, ¿no? Pero no se acaba de aplicar muy bien a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros realmente hacemos. ¿vale? Entonces, yo os voy a explicar un poco lo que yo entiendo por diseño, lo que yo he ido aprendiendo sobre diseño y por qué es importante saber sobre diseño. Por cierto, pregunta. ¿De aquí cuánta gente, ya sé que es pronto para preguntarle, que seguramente muchos no lo tendréis claro, pero cuánta gente tiene ya bastante claro, sabe que se va a tirar un poco hacia la rama de diseño de juegos? Estupendo. No vas a pasar calutas. Vale. Estos son los elementos básicos del game design con los que trabajamos a la hora de hacer un videojuego, ¿vale? Aesthetics, Story, Technology y Mechanics. Cuando digo aesthetics, ¿vale? Esto, traducido, no es la parte artística, ¿eh? No es la parte visual. Es la parte de... Esto lo explica muy bien el, video vida... el, el libro Vida Extra, de Gina Trust. Lo explica, explica lo que es la aesthetics. Eh, la estética es la parte eh, en, en la que percibimos el, el videojuego, ¿vale? Eh, en su conjunto, o sea, no solo la parte visual, sino que sensación nos, nos da. La historia, no siempre se aplica a un videojuego, pero suele ser parte importante. Tecnología, por supuesto, los videojuegos siempre han crecido eh, eh, al lado de la tecnología y, y son hermanos y uno depende del otro. Y las mecánicas, que esto es la parte ¿no? más eh, fuerte del, del diseño de videojuegos, ¿no? Hay que generar unas mecánicas para que esas sean divertidas y para que estas nos tengan eh, enganchados, etcétera, etcétera. Nada, entonces, Con estos elementos son con los que nosotros trabajamos, ¿vale? El Game Design. Pero si no hiciéramos Game Design, si hiciéramos diseño normal, o sea, un diseño de otras cosas, en otros campos, en otras industrias, ¿con qué trabajaríamos? Bueno, pues ahora, como estamos en la clase de historia de videojuegos, os voy a explicar un poco de historia y nos vamos a remontar al año 15 a.C os voy a hablar de un libro que se llama De arquitectura, ¿vale? ¿Y por qué es importante este libro? Bueno, lo escribió Marco Vitruvio y es un libro en el que se habla por primera vez de lo que vendría a ser el diseño. Obviamente relacionado con la arquitectura, porque en aquella época era algo muy importante. Pero aquí ya se entreve lo que el diseño eh, puede proporcionar a la gente, en este caso que trabaja como arquitecto, se construye edificios, pero a la gente que es creativa y que tiene un problema o que tiene que eh, arreglar algo de una forma creativa y de una forma que hasta ese momento no se había inventado. Y para ello parten de tres puntos. Nosotros antes partíamos de cuatro puntos, ¿vale? Pues ellos parten de una pirámide en la que cuentan por igual importancia lo que es la belleza, la firmeza y la utilidad, ¿vale? Si ahora pensáis en edificios o en monumentos o en, en pinturas incluso, o en eh, estatuas de la época, antiguas, ¿no? Lo que viene a ser el arte, pues seguro que encontráis que en muchos aspectos esos tres elementos están reflejados y son importantes, ¿vale? Y también son importantes desde el punto de vista del juego, ¿eh? O sea, esto belleza se podría quizá relacionar con aesthetics, ¿no? Incluso con historia. La historia a lo mejor tiene relación. Utilidad, utilidad quizá podría ser las mecánicas o la tecnología incluso. Y la firmeza, de nuevo, podríamos hablar de tecnología. Entonces, estamos haciendo una comparación, una similitud entre lo que Marco Vitruvio explicaba en este libro y lo que hoy día eh, nosotros, como diseñadores de videojuegos, eh, vemos eh, en, en los elementos que componen un videojuego. ¿vale? Entonces, es muy interesante la historia de Marco Vitruvio. De hecho, eh, os quería explicar una pequeña anécdota. Y es que este hombre sale en la película Lego de Movie. ¿Eh? Este es un misterio, este es un guiño que está hecho expresamente. Eh, Vitruvius en la película Lego de movie es un mago con poderes y es el hombre que en la película llama a los arquitectos ¿Eh? ahora veis la relación de por qué este hombre llama a los arquitectos porque es el que escribió la arquitectura es un pequeño guiño que la gente pues, que lo sabe, lo aprecia vale. y ahora os voy a hablar de otro gran hombre que este seguro sí que suena ¿vale? que se llama Leonardo da Vinci vale. un gran inventor diseñador, eh, artista eh, pintor bueno, este hombre ha hecho de todo y es un gran ejemplo y una de sus obras más famosas es esta ilustración en la que, oh, curiosamente se llama Hombre de Vitruvio ves la relación, ¿no? ves que Vitruvio realmente era una persona que cuando escribió aquel libro influenció a a todos sus eh, eh, contemporáneos y también a los que vinieron después de él es decir, sentó unas bases que hoy día eh, siguen presentes y que Leonardo da Vinci, que era un hombre tan sumamente inteligente, ya supo captar desde un primer momento. ¿vale? De hecho, me gustaría parar un momento y hablar un poco de Leonardo da Vinci con más eh, extensión, porque el tío, como digo, hizo muchas cosas, pintó, eh, hizo esculturas, eh, arquitectura... Eh, yo qué sé, el tío es que era un puto crack. Y, y no dejaba de ser, en, en el fondo, de corazón, un diseñador. Eh, estos son algunos de sus bocetos del Museo Da Vinci. Y esos son muchos inventos suyos que no se llegaron a construir, pero que él diseñó. Él tenía eh, los planos y las ideas muy claras de cómo tenían que funcionar las cosas. Y él aplicaba ese, ese triángulo que habíamos visto antes de elementos, de belleza, firmeza y utilidad, a todos sus diseños. Y como veis aquí hay cosas bastante... Curiosas, o sea, hay una ballesta, que esta es, esta es como una especie de metralleta, o sea, tenía como un remolinillo y iba tirando varias fichas a la vez. Eh, lo, otro, lo otro de allí era como una especie de molino para ser más eficiente a la hora de, eh, bueno, de utilizar la fuerza eh, centrífuga. Esto era una, una cosa para volar, obviamente, esto no, no creo que funcionara, pero bueno, la idea estaba allí. Y lo otro era una máquina que no sé qué hacía, pero pinta interesante. Y es interesante porque Leonardo eh, da Vinci, eh, como diseñador, tenía una forma de trabajar bastante particular. ¿no? Y es de lo que os quiero hablar ahora, de cómo trabaja un diseñador. ¿vale? Es decir, Leonardo da Vinci está pensando: Yo quiero hacer una cosa que huele. Entonces, ¿cómo empiezas a dibujar? ¿O ¿Qué se le ocurre? ¿no? ¿Cuáles son los pasos para llegar, hasta esto, o para llegar hasta esto? Pues es lo que hablaremos un poco ahora, ¿no? de los modelos de diseño. Cuando hablas de modelos de diseño, hablo de formas de trabajar, de formas de organizar tus ideas, de forma de utilizar esos elementos que habíamos hablado antes, eh, en el caso de arquitectura era la belleza, la firmeza, la utilidad, en el caso de los videojuegos son las estéticas, la historia, la tecnología y, y las mecánicas, cómo utilizar esos elementos de forma que eh, puedas llegar a donde quieres llegar, es decir, si es un, en este caso un elemento para volar, pues un elemento para, para volar pero si es un videojuego, pues para llegar al azar o para diseñar el videojuego que tú tienes en mente, ¿no? y eso es lo que vamos a hablar un poco de los modelos de diseño en este sentido ¿vale? pero antes os voy a poner algunos ejemplos de cómo trabajaban algunos diseñadores famosos, ¿vale? ya un poco más ¿no? Bueno, no contemporáneos, algunos sí de más antiguo, más moderno y seguramente no conoceréis a ninguno si alguno conoce a alguno Audi, muy bien la profe ¿vale? Si os pongo los nombres, a lo mejor ya tenéis más pistas, ¿no? Dices, ah, esto me empieza a sonar, quizá. O hago un nombre, dices, mmm, suena, suena. Y si ya os pongo lo que han hecho, pues seguramente ya tenéis más claro. ¿Vale? Gaudí, arquitecto, es diseñador, ¿vale? Eh, no deja de ser una persona que ha hecho eh, cosas diferentes, que ha hecho cosas eh, en su campo, su... En su faceta de arquitecto, pero que, que tienen un sentido dentro del propio diseño, como decíamos antes, eh, teniendo como referencia el triángulo de elementos antes. El hombre a su derecha es eh, Paul Rand, que es un diseñador gráfico y ha hecho muchos de los logos y tipografías importantes que existen hoy día. Eh, el hombre de su otra derecha, voy mirando atrás porque con los números son muy malos. Kenichiro Ashida eh, es uno de los ingenieros que ayudó en el diseño de hardware de la Wii, ¿vale? Muchas veces en eh, Nintendo se habla de Miyamoto como diseñador de videojuegos, pero eso era muy obvio, así que he optado por alguien eh, de otro campo. Y finalmente, eh, Jonathan Yves, que es el, el diseñador hoy día mamáter de, de Apple, ¿vale? Y ha, ha ayudado a diseñar muchos eh, elementos de, de Apple, entre ellos el, el famoso iPhone, y toda esta gente como veis se dedica a cosas distintas excepto quizá los, los dos de final ¿no? que son hardware, los demás son cosas distintas y todos son diseñadores ellos escogen unos elementos eh, en el caso de los videojuegos hablábamos de cuatro elementos, en el caso de arquitectura de tres, en el caso de diseño gráfico yo no tengo ni idea de diseño gráfico, no sé qué elementos son los que utiliza Paul Ruth para eh, inspirarse o para llegar a, a lo que llega ¿no? pero al final eh, diseña y crea y convierte sus ideas en algo funcional. Entonces, ¿por qué os explicaba esto? Os explicaba esto porque puedes aprender mucho siendo eh, diseñador, o si te quieres dedicar a ello, ¿no? De otras ramas y de otros diseñadores, ¿vale? Creo que es importante no solo quedarte y estancarte en lo que son videojuegos, eh, que también hay muchos diseñadores de videojuegos buenísimos de los que se puede aprender y se hará aprender, obviamente. Pero fuera del, de la rama de los videojuegos, también hay diseñadores de los que se puede aprender, y de hecho, uno de los que eh, a mí particularmente me gusta mucho, y por eso aquí ya lo he puesto más grande y le da más importancia, es Dieter Rams. Dieter Rams es un diseñador industrial eh, que ha trabajado para Brown casi toda su vida, y que ha diseñado muchísimos productos electrodomésticos, y la mayoría seguro que habéis utilizado más de uno. Entonces este tiene como 10 mandamientos, eh, que publicó en su día, ¿no? y de los que yo creo que se puede aprender mucho, como digo, y que además también son aplicables a, a los videojuegos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. En el primero dice, el buen diseño es innovador. Cierto, los videojuegos siempre hay que ser innovador, porque están saliendo videojuegos nuevos cada día, y si no te diferencias, al final no dejas de ser uno más. El buen diseño es un producto útil. En este caso sí que, si lo aplicamos a los videojuegos, habría que reconvertir este mandamiento, y no hablar tanto de utilidad, sino de diversión. Un buen diseño en videojuegos ha de ser divertido. eso es el principal objetivo, ¿de acuerdo? Un buen diseño tiene estéticas, ¿vale? Es decir, atraer lo que decíamos antes, ¿vale? Uno de los elementos que habíamos mencionado antes. Tiene que atraerte, tiene que eh, decir algo, tiene que tener un mensaje, tiene que eh, ser coherente consigo mismo. Un buen, producto hace, o sea, un buen diseño perdón, hace un producto entendible. También muy importante, porque los videojuegos tienen una curva de aprendizaje, eh, los videojuegos eh, normalmente, eh, los que jugamos habitualmente, no tenemos problemas para aprender cómo se juega un juego nuevo, pero siempre hay que pensar que hay gente que no tiene por qué saber de videojuegos y que a lo mejor no ha aprendido nunca, y entonces hay que enseñarlo. Y a veces eh, se enseña con tutoriales, pero a veces también se enseña un poco con el lenguaje no escrito y con eh, elementos de diseño que están incluidos dentro del propio juego y que te dan esas pequeñas pistas para que la gente entienda qué está pasando eh, mientras está jugando. Un buen diseño no ha de ser intrusivo. Eso también es verdad. Eh, sí que encontraréis muchos juegos que empiezan a salir imágenes y pop-ups y cosas y tal. Bueno, quizás ese no es un buen diseño. Un buen diseño tiene que ser algo que no moleste. ¿no? O sea, tienes que, eh, cuando estás jugando, eh, ver que la, la sensación y, y el momento de, de juego eh, no te está interrumpiendo eh, tu sensación de diversión o de entretenimiento, porque de repente hay algo que te corte un poco... Eh, el rollo. ¿no? Un buen diseño es honesto. Esto sobre todo se aplica hoy día ¿no? a los juegos free to play, a la monetización y a, a métodos en los que se monetiza y que también forman parte del diseño. Un buen diseño eh, tiene una larga duración, tiene una larga vida. ¿vale? Eh, cierto, eh, si veis los juegos que hoy día, seguramente, eh, de los que os hablará Gina, que han perdurado y que se recuerdan y que marcaron un hito son porque tienen un diseño suficientemente bueno para que la gente lo recuerde. A veces es tan importante ser el primero en algo y ser eh, un referente y que te recuerden por eso, como que sea el diseño lo que consiga que ese juego perdure en el tiempo. elementos a tener en cuenta y muchos de ellos influyen en el diseño. Hablamos de control, hablamos de cámara, hablamos de historia, hablamos de monetización, hablamos de... Eh, curva de aprendizaje, hablamos de curvas de retención, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, hay muchísimos elementos y hay que pensarlos todos y cada uno, porque si te centras solo en, voy a explicar una historia que es la caña y la gente va a flipar, pero otro que más no vale, pues difícilmente será un buen juego. A lo mejor si sí, tus gráficos y sí, tu marketing es súper bueno, quizás sí, pero no cuentes en que la gente valorará ese diseño. Un buen diseño es... Eh, en, en, en el entorno en el entorno es, es eh, amigable ¿no? es decir, no no contamina sería, pero esto quizá no aplica tanto a los videojuegos eh, porque esto depende más un poco de la tecnología, entonces ese lo podemos obviar y finalmente, una cosa que me gusta mucho es el buen diseño es tan minimalista, tan pequeño como sea posible eso también es cierto y de hecho veremos algunos ejemplos de eso eh, es un poco la la filosofía Apple ¿no? de menos es más y de que no siempre por poner más cosas eh, algo va a ser mejor entonces, en resumen tenemos a varios diseñadores de diferentes eh, ramas, de diferentes procedencias que hacen cosas que no tienen por qué tener ninguna relación entre ellas, pero que al fin y al cabo hacen lo mismo y tenemos a Dieter Rams que nos da una serie de consejos para llegar a ser un buen, diseño, un buen diseñador entonces para mí, ahora, hemos visto a gente que eh, sabe mucho más que yo, obviamente pero hoy no podían venir, ninguno de ellos algunos están muertos, otros no han declinado la oferta eh, entonces el mío yo y para mí el diseño es una herramienta ¿vale? yo el diseño lo veo como una forma de llegar a una solución tú puedes tener un problema, una necesidad o una idea, quieres hacer algo, quieres resolver algo o quieres inventar algo y aplicas el diseño para llegar a ese objetivo ¿vale? Así, visto así parece súper fácil <risa> hombre, claro que sí voy a hacer un videojuego, ¿eh? mira, tengo una idea Va a hacer un videojuego que lo va a pintar, Lo diseño y a vivir el cuento. Ojalá fuera tan fácil, pero me temo que no. Eh, aquí, y ahora es donde nos vamos a centrar, en la parte de diseño. Hay muchos elementos, muchos componentes a tener en cuenta. Y, y es muy difícil y diferente según qué tipo de juego hagas o según en qué tipo trabajes o según cómo tú quieras también un poco enfocar ese problema para llegar a la solución. Es decir, aquí dentro veríamos muchos caminos. ¿vale? hasta llegar allí. Y ahora hablaremos de esos caminos y de esas oportunidades que existen. Pero antes voy a ver un poco el agua. Vale. Llegamos ya... Vamos yendo tiempo, ¿no? Llegamos ahora al core de la presentación, ¿eh? el diseño. Esto que veis aquí son algunos de los modelos de diseño que existen, que en Internet. Hay miles de modelos de diseño. Y esto es lo que podrías eh, entender que está dentro de esta flecha, ¿vale? O sea, hacemos un zoom a la flecha y obtenemos esto. ¿Esto qué significa? Pues que hay gente que a la hora de diseñar trabaja de esta forma. Analiza un problema, o una idea, o algo que quieren hacer, lo diseñan, lo desarrollan, lo implementan, luego dicen, ¿lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien? Ah, lo ven a cambiar, vuelven aquí y dicen, uff, que nos hemos equivocado, no vamos bien. Vuelven aquí lo vuelven a analizar, vuelven aquí, etc. Es una forma de trabajar Totalmente aceptable, ¿eh? o sea, todos estos modelos de diseño no creo que objetivamente se pueda decir que uno sea mejor que otro o más eficiente o no. Se aplican según el resultado que quieres obtener, según el equipo que tienes, según los recursos. A veces estás limitado por tiempo, por dinero, por equipo humano. Entonces, a veces aplicas un modelo o aplicas otro. Y de hecho la gracia, y creo, que, creo y quiero que es lo que os quede hoy, es que a veces no sabes qué modelo estás aplicando. Tú vas trabajando el día a día, llegas a la oficina, vas haciendo... Estás diseñando todas tus cosas, tu equipo también, hacer reuniones, bla, bla, bla... Y no piensas en voy a aplicar este modelo para hacer algo, no piensas eso, sino que sale. Pero al final es necesario y muy importante saber qué modelo has aplicado para en el siguiente proyecto o en otra empresa o en otro momento digas pues aquella vez cuando hice esto obtuve resultados muy buenos. O no, esto no me sirvió de nada porque le di mil vueltas al final no llega a ningún lado y apliqué este modelo. Este modelo, como veis, es mucho más sencillo. Analizo qué quiero hacer, decíamos antes... ¿Problema, solución eh, o idea? Hay problema, solución. Eh, ¿Problema, eh... Necesidad. necesidad idea? Muy bien, estáis atentos. Me gusta. Analizas, evalúas, implementas, desarrollas y diseño. ¿Eh? Muy bien, me gusta estáis atentos. Estos chicos prometen, Gina. Como veis, es un modelo que empieza en el diseño ¿vale? y va haciendo unas ruedas. Muy sencillo. Pero hay más. Y solo he cogido algunos ejemplos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, este de estos Dick and era eh, en una página que me encontré, estos tíos eh, no hacen diseño de videojuegos, hacen otro tipo de diseños, diseño industrial, y tienen un modelo súper complejo. ¿A ellos les funciona? Pues bueno, bien, no me parece mal. Y este es un diseño muy parecido al anterior, pero con un orden diferente, que eso también eh, hay que tenerlo en cuenta. En este caso, eh, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Y cómo diseño yo? Pues bueno, como os decía antes, yo no tenía ni idea ¿eh, de cómo diseñaba. Eh, nunca la había pensado. Entonces, al hacer esta charla, dije, muy bien, me va a servir para aprender un poco qué procesos de diseño eh, he utilizado eh, durante mi carrera. Y llegué a esta conclusión. Yo cuando tengo una idea, o tengo un problema o una necesidad, digo, vale, necesito un diseño para llegar a la solución. Vale. Y diseño. normalmente voy con una libretita. Para mí, el otro día lo puse en Twitter, si alguien me sigue en Twitter lo habréis leído. Yo soy súper fan de las libretas Moleskine, la y voy con la libreta a todas partes, con Mida Vader. Y yo cuando diseño, me vengo a la libretita y empiezo a ponerme una lista de conceptos, de palabras, de, de, de frases, de ideas, de, de referencias a ah, tal juego, tal no sé qué. Por ejemplo, tengo por aquí, eh, de proyectos antiguos, porque obviamente no os puedo hablar de los proyectos nuevos. A ver si encuentro alguna cosa que os pueda leer, para que veáis un poco eh, qué tipo de cosas apunto, ¿vale? Entonces, a ver, esta libreta, creo que casi todo es bastante nuevo. Tenía que meter una libreta más antigua. Um, bueno, esto servirá. Vale, por ejemplo, aquí tengo una, una lista simplemente de palabras, ¿vale? Y empiezo así. Ideas, géneros, cámara controles, juego, proceso diseño, level design. Y así me hago una lista de cosas que tengo que hacer. ¿Vale? Y luego me hago otra lista, que digo... Eh, argumentar, eh, soluciones, documentación, eh, una cámara, un personaje, habilidades, eh, me hago dibujitos aquí, ¿veis? Zoom, zoom a nivel atómico, ¿qué recompensa le damos? Esto es un proyecto cancelado. Coleccionar oxígeno, jugar minijuegos, ¿veis? Me hago aquí mis dibujitos, mis cositas. Eh, progresión, desarrollo, eh, customización, felicidad, un me hago mis dibujitos. Para mí esto es el diseño, que no deja de ser un proceso en el que, pues, yo lo materializo en un boceto, ¿vale? en, en, en mi libretita. Yo no soy muy bueno dibujando, entonces me hago mis chorraditas. Y normalmente aquí voy iterando, voy probando, porque obviamente el boceto va saliendo ideas nuevas, va saliendo cosas, etcétera, etcétera. Y normalmente yo lo que suelo hacer, eh, principalmente porque suelo trabajar con más gente pero incluso en proyectos personales que hago a veces por, eh, por hobby, eh, normalmente suelo ir a alguien, alguien en que tenga confianza, alguien en que crea que tenga un buen criterio, o que sea un, una persona a la que lo que estoy haciendo, eh, pues esa persona sea un target eh, potencial, le enseño, le hago una presentación más o menos bonita, o simplemente eh, un pequeño speech, o, o lo que sea, pero le, le cuento qué es lo que estoy haciendo, ¿no? a ver si lo entiende. Y además también a mí me sirve que para verbalizar, eh, aclaras ciertas ideas, ¿no? Y lo interesante de este proceso, eh, y por eso va hacia atrás, en mi caso, es que cualquier cosa que me dicen, normalmente la tengo en cuenta, la analizo, y me sirve mucho para ver dónde están mis errores. Porque a veces, por ejemplo, presentas una cosa que crees que va a ser la hostia y de repente dicen, y si el personaje salta y cae no sé qué, y dices, mierda, no voy a pensar en eso, hostia puta. Y entonces vuelta aquí, ¿vale? Entonces a mí me sirve mucho para eso. Y además soy una persona a la que le gusta bastante debatir y discutir y eh, cuando estamos en equipo y trabajo con otros diseñadores, me gusta que otros diseñadores, que pues incluso saben más que yo, eh, me pongan eh, en el buen sentido eh, palos a las ruedas, ¿no? que me estén buscando las cosquillas y que intenten sacar lo mejor de mí. Y eso me ha pasado en más de una reunión. Yo he ido a muchas reuniones en las que pues, aquí ha habido un toma y daca bastante importante en el que pues, uno intenta defender sus ideas y los demás dicen, no, es que por aquí no vas bien, por aquí no vas bien. Entonces, al final no te queda más remedio que volver al diseño. Entonces, una vez ya hemos acabado este, este proceso, ¿no? ya hemos hecho nuestro boceto, nuestro diseño, y la gente está contenta, vamos a implementarlo, ¿no? Implementación, pues, depende. Eh, puede ser un prototipo, puede ser ya algo más final, eh, hablamos ya de programación, de arte, etc. Y ya, pues, entran muchos más aspectos. Y aquí se va iterando, ¿vale? Pues, iterando, pu pu. y vas probando y ajustando ciertas cositas. Y así es como trabajo yo, al menos he trabajado hasta ahora. Y... es importante saber, como decía al principio, cómo trabaja uno, porque luego, si puedes aplicar ya, vas con esta mentalidad a la hora de, de trabajar y de diseñar. ¿Vale? Entonces, si queréis lo podéis llamar el modelo Fukui, y ya está. Entonces... Ahora os voy a hablar ya de algunos ejemplos concretos y qué tipo de diseño han utilizado. El primero de ellos es Break, que es un juego magnífico, es una obra de arte. Eh, si no habéis jugado, estáis suspendidos. Eh, Break es un plataformas con puzles en el que retrocedes en el tiempo y tienes que utilizar el tiempo como una mecánica para resolver esos puzles pues el diseñador, el señor Jonathan Blow amigo de Zinato eh, en una conferencia de la GDC importante, la mayoría de ejemplos que sacado aquí son de conferencias de la GDC la GDC, para quien no lo sepa, es la Game Developers Conference es la feria de desarrollo más importante o sea, la E3 es la feria más de eh, la parte de producto industrial, comercial y la GDC es la parte más de desarrollo de industria. Entonces, en la GDC, este hombre hizo una charla hace un par de años y explicó qué diseño había aplicado a este juego. Y la traducción no me ha quedado muy bien porque diseño por piezas, es un poco. Pero es que no sabía muy bien cómo interpretar a este hombre porque tiene una dialect un dialecto, una... un discurso muy denso. Pero bueno, habla claro, bajito también, muy calladito y tal. Bueno. Al final lo que él venía a explicar es que él, para diseñar Braid, lo que hizo es coger los elementos mínimos y entonces cada nivel, cada secuencia, la analizaba como si fuera un juego en todo. Es decir, cogía este cacho a lo mejor, no sé si este cacho o uno más pequeño, pero bueno, él decía, yo cojo un cacho de la pantalla del juego y esto es como si fuera mi juego. No hay nada más en el juego. Intentaba resolver ese problema. Y una vez que de resolver ese problema pasaba a otro. Y así, y así iba haciendo. Entonces por eso lo llamaba un poco diseño por piezas. ¿Qué más ejemplos os he traído? Os he traído un juego que es una cosa mmm, loca y apasionante, es un juego que os, os recomiendo, que se llama Antichamber, y es un juego en primera persona, rollo portal de puzzles, laberinto, barra... he eh, pinchado aquí lo que no está escrito. Eh, entonces este hombre, que ha diseñado el juego, en una conferencia de nuevo del, de la GDC, explicó que su diseño era completamente por iteración. Él te hizo los niveles primero, y el tío se traía a casa, eh, a dos o tres amigos cada semana, y jugaban al juego. Y lo que no entendían, o lo que veía que no funcionaba como él quería, volvía a hacerlo, y volvía a hacerlo, y volvía a hacerlo. Y así estuvo tres años, hasta que acabó el juego. Entonces, su diseño fue diseño por iteración. ¿A él le funcionó? A este caso sí. A lo mejor este mismo hombre hace otro <coughs> juego muy diferente y no puede aplicar un diseño por iteración. Porque no, no aplica, porque no puede estar tres años iterando eternamente. Entonces... Eh, está bien saber que este hombre Hizo un diseño por iteración Para llegar a esta conclusión Y el tío ya es consciente de que hizo eso Pero no siempre Todos los modelos de diseño se aplican en todos los casos ¿Qué más? Half-Life 2 Juegazo Half-Life 2 también era un juego Que se hizo por iteración Y aquí lo que veis es una de las sesiones reales De Half-Life 2 Aquí lo que hacían era que eh, una vez cada 15 días traían a gente, la ponían a jugar y estaban todos los diseñadores calladitos observando y apuntando. Luego se reunían, intentaban ponerse en común a ver qué habían detectado, a ver si todos más o menos pensaban igual, y cambiaban y volvían a invitar a la misma persona la siguiente semana para volver a jugar. Y lo que también además procuraban hacer, en este caso, que a ser que la foto no se ve muy bien, pero tenía una cámara puesta a la persona, para ver si además se divertía. O sea, ya no era una cuestión de si entendía el juego o no lo entendía, y de si sabía por dónde tenía que ir o no, si se divertía, si se sorprendía, para ver que, qué resultado obtenían con su diseño. Entonces, es un diseño por iteración, lo cual hace claro, esta gente tiene más recursos, tenía más tiempo, más dinero, más diseñadores, veis que aquí son un borrón, y entonces se podían permitir eh, ese tipo de lujos, ¿no? Y seguramente estarán haciendo lo mismo, Half-Life 3, y no veremos el juego en 10 años. Pero bueno, están ahí escribiendo... Es esto esto, esto, esto, esto, esto, esto va a cambiar, a cambiarlo. Pues bueno, que lo cambien, que lo hagan bien. ¿no? Pero que lo hagan. <risa> y luego tenemos otro ejemplo que también me chifla. O sea, soy un poco egoísta, lo reconozco, he traído ejemplos que me encantan. Y eso he traído Stally Parall. Stally Parable es un juego totalmente narrativo, no tiene ninguna mecánica, más que caminar. ¿Vale? Entonces, eh, este juego, el, el desarrollador explicó también en una conferencia de la GDC que su diseño era un diseño por negociación. Yo cuando lo leí dije, este tío que se fuma. Claro, a veces pasa eso, ¿no? que en el diseño no, no existe una, una forma de explicar las cosas para todo el mundo. Cada uno se inventa y explica las cosas a su forma y, y no hay una norma. Y, y no hay una regla establecida para decir este tipo de diseño es este, este tipo de diseño es este otro. Entonces cada uno le pone los nombres que quiere. Con diseño por negociación, lo que el, el hombre este explicaba, y si lo entendí bien, es que cuando ponía a la gente a, a jugar a su juego, eh, les ponía solo... o sea Para que os hagáis una idea, la gente que no ha jugado el juego. El juego basa su jugabilidad en que hay una voz en off que te dice lo que tienes que hacer. ¿Vale? Te dice... Hola, no sé qué tal, eh, Stanley, muy bien, eres un trabajador y no hay nadie en tu oficina. Eh, vete a buscar a alguien y ves por la puerta de la izquierda, guiño, guiño. Entonces, tú como jugador, puedes ir por la puerta de la izquierda o por la puerta de la derecha. Y ahí está la jugabilidad. Ahí es donde está la parte interactiva, que tú puedes no hacer caso al narrador y entonces acontecimientos inesperados ocurren. Entonces, lo que él hacía era que simplemente presentaba una única opción y un único camino y probaba si esa opción era suficientemente divertida o sea ya no ya no era el diseño de desafiar al, a la voz en off, desafiar a la narrativa principal, sino en descubrir narrativas suficientemente interesantes para que luego todas ellas en un videojuego fueran interesantes y fuera un juego en el que tienes múltiples finales y múltiples narrativas entonces claro este diseño para este juego es ideal pero ponte tú a hacer un tower defense con un diseño por negociación es que ¡Pégate un tiro! O sea, ¿me entendéis? ¿no? Que eh, el diseño en cada ejemplo, en cada juego eh, es concreto y es muy específico. Y Llegamos a dos juegos que son dos joyas también que me chiflan que son Ico y Journey. No están hechas por la misma persona ni por el mismo equipo, pero eh, comparten el diseño por sustracción. Con diseño por sustracción lo que se entiende es que Uh, en lugar de ir metiendo elementos para ver qué cosas funcionan mejor o para ver qué conclusión llegan lo que hacen es todo lo contrario lo que ellos hacen es quitar todos los elementos dejar una única mecánica y ver si eso funciona si no funciona la quitan y hacen otra mecánica si no funciona la quitan y hacen otra entonces simplemente se quedan con una única mecánica que funcione y todo lo demás es secundario Est eh, estaba intentando buscar el otro día el documento de diseño de Journey y no lo encontré, sé lo tengo por alguna carpeta pero es una maravilla, porque es un documento de diseño en el que se implementa de tres puntos, una línea y ya está. O sea, y con eso ya la gente, sin ver el juego, ya sabe de qué va el juego y qué hay que hacer y se entiende. Entonces, el diseño por sustracciones es uno de los diseños que funcionan mejor como resultado, lo que decíamos antes del Dieter Runs o de Apple, ¿no? la filosofía de menos es más, pero aunque parece fácil llegar a este tipo de conclusión, a veces es la más difícil, porque... Eh, tenemos la tendencia de que tenemos hoy día tantos inputs y tanta información que siempre queremos poner más cosas porque hemos visto esto en un juego porque esto me gustó porque esto va a ser más chulo así y porque una explosión va a quedar de puta madre entonces eh, estamos un poco contaminados al respecto y hacer un diseño por sustracción eh, no todo el mundo es capaz a mí la verdad yo lo intenté en un juego y era muy difícil ya no solo por el tema de diseño porque no, sino que también a veces eh, un diseño se ve inevitablemente afectado por temas de producción, económicos, eh, de arte, etc. Entonces, a veces hay cosas que el diseño funciona y puedes tener un diseño por sustracción. De puta madre y dices, este juego sería ideal y cuando pones el arte encima o cuando te dicen el tiempo que tienes para desarrollarlo o el tipo público al que va, dices, esto no, no funciona. Entonces, a veces hay que desecharlo. <risa> Dicho lo cual, ¿vale? Como veis, hay muchas formas de llegar a la solución, ¿no? Teníamos antes al principio eh, un punto en el que era... ¿Qué era? La necesidad. Idea. El problema. Muy bien. Hacemos un diseño con alguno de los modelos que queremos. El modelo Fukui no tiene copyright, o sea que lo podéis utilizar. Y llegamos a una solución, ¿vale? Entonces, ese es el, el proceso. Pero realmente, ¿cómo llegamos a la solución? Es decir, cuando estamos diseñando, cuando yo hago mis dibujitos en las libretitas, ¿por qué se me ocurre una cosa y no otra? Es una pregunta que no tengo respuesta, ya lo digo ahora. Pero que sí creo que se debe a unos ciertos factores. Y es que, cuanto más sepas mejor, ¿vale? Porque al final tendemos a utilizar estos, estos tres métodos. Habría un cuarto, pero el cuarto sería la creación. Crear algo desde cero, normalmente, solo es tarea de los genios, ¿vale? Y hay muy pocos. Y yo no soy un genio. Entonces yo no me veo capaz de crear algo desde cero. Cuando tú creas algo, inevitablemente siempre hay algo en ese elemento de algo que ya conoces, de algo que ya has probado, de algo que te ha influenciado, ¿vale? Entonces, al final nos quedamos con tres eh, procesos en los que inevitablemente o copiamos algo, ¿vale? Y ya está, este es el diseño básico, lo transformamos, sabes algo que te gusta, algo que tal, se parece a eh, referencias y lo haces a tu forma, o la combinación, sabes de varias cosas y combinas y al final sí que creas algo, obviamente, al final siempre estás creando algo, ¿eh? Pero no de cero. Yo, por ejemplo, particularmente soy, creo, bastante bueno eh, combinando, porque como tengo muchas referencias, he hecho bastantes cosas en la industria y, y me he diversificado un poco, tengo bastantes conocimientos diversos que creo que cuando los eh, combino me queda algo bastante interesante. También tengo compañeros con los que he trabajado que eran muy buenos con esto. O se produjeron una mecánica y te la transformaban en cosas que dices, wow, cómo se te ha ocurrido. Y no es que fueran añadiendo más cosas, sino que le van sacando eh, elementos que tú, a priori, no habías visto. Entonces, quedaos con esto porque eh, es importante también saber un poco por qué al final hacemos las cosas y cómo llegamos a, a esa solución. Eh, es muy importante muy importante eh, observar, y cuando digo observar, no me refiero a lo que hace esta señora de mirar, sino cuando haces cosas, o cuando a estudias, o cuando juegas, o cuando eh, estás leyendo un libro, o viendo una película, o casi cualquier cosa se puede aplicar, eh, puedes aprender cosas. Y pueden ser cosas que te pueden influenciar como enseñador, cosas que te pueden inspirar, y cosas que pueden eh, ser interesantes. Entonces, un buen diseñador de base es una persona que observa, y que observa de una forma crítica, de una forma analítica, y de una forma curiosa, hay que ser curiosos ¿vale? esa curiosidad que todo el mundo tiene de pequeño ¿no? de probar las cosas, meterse en la boca y a ver qué hay eso es, es algo que no se debe perder y que como diseñador es fundamental ¿de acuerdo? Sí. llegamos al punto de la creatividad y ya estoy acabando y es que me gustó mucho esta, esta tira cómica porque refleja mucho lo que estaba explicando todo el rato ¿no? todo aquello que te influencia Llega a tu cerebro y al final acabas pariendo un bebé muy bonito, que es tu obra de arte, es tu diseño. Y es un poco la moraleja de lo que os quería explicar, ¿no? La cuestión está en que, al menos en el videojuego, en lo que os explicaba, esto para nosotros sería el método de diseño. Aquí, claro, el tío está dibujando y ya está, ¿no? Pero para hacer un videojuego tendrías que hacer aquí un método de diseño y al final acabarías llegando a la conclusión. Pero no deja de ser relevante que todo aquello que has escuchado, aprendido, leído, etcétera, etcétera, eh, te influencia. Y por eso es importante observar. Cuando digo observar, pues digo también escuchar, aprender, etcétera, etcétera. Todos son sinónimos. Y ya llegamos a las conclusiones, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué conclusiones quiero que aprendáis y que os quedéis un poco con, con mi charla, vale? Pues como decía, el diseño nace de la creatividad y del conocimiento, ¿vale? La creatividad es lo que acabamos de ver en esa tira cómica, el conocimiento al final no deja de ser todo aquello que nos ha influenciado, todo aquello que hemos eh, visto, observado, aprendido, leído, etc. Como habéis visto durante toda la charla, no hay una única forma correcta de hacer las cosas. Eh, hay muchas formas de hacer las cosas, algunas más idóneas para un momento, otras más idóneas para otro momento. Y en definitiva, eh, las herramientas son múltiples para llegar a una misma conclusión. Y hay que saber, y eso es lo importante, y por eso os he hablado cuando los diseño, saber que, eh, forma, en este caso qué modelo de diseño hemos aplicado para hacer algo, para luego volver a hacerlo o explicárselo a otra persona Luego, el diseño, esto es una cosa que os tenéis que quedar con esto desde el día uno, el diseño no tiene una verdad absoluta, no hay un único diseño bueno no hay una respuesta correcta y por eso cuando trabajas con otros diseñadores normalmente suele haber ese toma y daca que decía antes esas pequeñas discusiones, esos debates acalorados eh, porque todo el mundo quiere un poco eh, imponer en el buen sentido su criterio y su idea, eh, y es difícil eh, valorar quién se equivoca, quién no se equivoca, quién tiene razón, quién no tiene razón, porque no hay una verdad absoluta, hay muchas formas de hacer las cosas. Y lo que hay que valorar a veces es más el contexto. Si conviene para lo que queremos hacer, si no conviene, si es adecuado o no es adecuado. Más que la idea en sí, es un poco eh, lo que engloba ¿no? y, y el envoltorio. El diseño, en cambio, sí que tiene reglas y metodologías. Hemos ido viendo un poco, ¿no? O sea, los cuatro elementos que hablábamos antes del diseño, que eran... Ah, historia. Eh, historia, tecnología, mecánicas, estéticas. Muy bien. Eh, y tenía pues, eh, unas metodologías, unos eh, modelos de diseño que hemos visto. Luego, eh, importante, aunque sepamos todo esto como diseñador siempre tienes que ir más allá siempre tienes que buscar romper las normas aquello que sabes, intentar ponerlo en duda y ver si puedes ir más allá si aquello que te han explicado tiene sentido si aquello que has aprendido se aplica a lo que tú quieres o oh, tienes que ir más allá tienes que buscar en otros sitios, tienes que buscar otras referencias, tienes que buscar otro tipo de contenido eh, o tienes que buscar eh, o, eh, otras personas que, que te ayuden eh, a veces es más una cuestión de que lo que tú sabes quizás no es suficiente uh, o crees que, que no es suficiente Y tienes que ir más allá Entonces las reglas están para saltárselas Eso es muy importante Y no dejéis nunca que en, en una empresa Si trabajáis en algún proyecto Os pongan limitaciones Siempre intentar ir más allá Porque eh, lo decía al principio eh, Con las eh, reglas de, de Rams Que hay que ser innovador Y los videojuegos es muy importante Porque hay muchos videojuegos allá en el mercado fuera Y vais a competir con todos ellos El día que hagáis videojuegos Y y tenéis que dar una forma de destacar entonces la innovación es importante y a la innovación se llega saltándose las reglas. Pero siempre tener en cuenta el porqué. ¿Por qué se hacen las cosas? el tener un raciocinio y el tener eh, un argumento. Cuando alguien nos explique lo que decía antes en, en el modelo Fukuino, eh, cuando yo presento las cosas, eh, si alguien me dice que algo no le entiende o no le gusta, hay que dar un argumento, hay que saber defenderlo y decir ¿por qué has hecho esto? ¿no? Y si alguien te dice, no, es que yo este personaje que has puesto aquí que salta salta poco, yo creo que tendría que tener un triple salto mortal hacia atrás tú tienes que explicarme, no, yo he puesto un salto así por A, B, C, D. tienes que saber por qué has hecho las cosas no simplemente porque, no, es que a mí me gustaba O sea, eso es lo peor que puede hacer un diseñador y me he encontrado diseñadores así, diseñadores que hacen las cosas que les gustan, y dicen, no, vamos a poner aquí un menú y que no sé qué, porque qué porque me gusta eso no es un diseño que funcione, o no es un diseño que yo al menos recomendaría Luego, lo que decíamos antes también, eh, nos recordar nuestros amigos eh, Dieter Rams y Jonathan If. Keep it simple, la filosofía Apple, nunca intentes hacer más de lo que necesites, eh, recordad el diseño por sustracción de Nico Journey, eso también es muy importante. Quizá, y lo decía, no es fácil aplicarlo, pero es importante tenerlo en cuenta. <coughs> y ya llegamos al final hay que probar y fallar, hay que iterar, habéis visto que casi todos los modelos tienen eh, un ratio en el que se va eh, probando cosas nuevas, en el que se va eh, volviendo al principio o das vueltas a lo mismo, porque es muy difícil llegar a un buen diseño a la primera, es casi imposible y, y normalmente uh, hay que hacerlo porque así es como mejorará tu diseño. Y lo que decía desde el principio y que por eso era el objetivo un poco de la charla, reconocer los patrones que eh, te llevan a la solución lo que decíamos al principio de la flecha esa y todos los modelos de diseño, por qué aplicamos un modelo, por qué aplicamos otro modelo y por qué eh, eh, nos conviene uno u otro y ojalá algún día vosotros podáis hacer una charla y digáis, mira pues a mí me explicó una vez un payo que era el modelo Fukui y era este pero yo ahora hago este otro que es mejor pues oye, estupendo, fantástico y, y yo que me alegro eh... Y con esto concluyo ya y haremos un descanso y haremos la práctica. Gracias. Bueno.